Yo soy Julia Semoret, mujer cronopio, y hoy quiero darles un tip de productividad en este espacio. Quiero, pues, empezar a recorrer todas estas cosas básicas de productividad, pero que realmente al saberlas nos cambian un poco la perspectiva de cómo hacemos las cosas. Son cosas muy sencillas, pero lo que quiero, cronopios, es que nos pongamos a pensar en el cómo hacemos las cosas, no para hacer más cosas al día, es para hacer las cosas importantes y de eso precisamente se trata esta ley de Pareto aplicada a la productividad en lugar de estar siempre corriendo detrás de algo y tras todas estas urgencias que se nos presentan en la vida. La ley de Pareto es traída por un economista italiano llamado Wilfredo Pareto y él realizó un estudio y descubrió que el 80% de las propiedades en Italia pertenecían al 20% de la población. Y este descubrimiento da lugar a este principio que dice que el 20% de los esfuerzos o energías son las que ocasionan el 80% de los resultados. Y ahí viene el quid de este asunto o la parte interesante para nosotros en productividad y es cómo determinamos ese 20%. Muchas de las técnicas de productividad precisamente se basan o estudian las mejores maneras de qué? De priorizar. Una de las técnicas que yo más uso, que explicaré en un futuro tip productivo, es la matriz de Eisenhower, que en sus dos ejes nos muestra lo urgente versus lo importante y el esfuerzo requerido para llevar a cabo las tareas. Con esa simple matriz nosotros podemos ver inmediatamente cuál es ese 20% en el que nos tenemos que enfocar para nosotros decir, hmm, Ok, ahora sí estoy logrando resultados. Y fíjense algo, esta ley de Pareto nos permite dedicar mejores horarios a las actividades que sí producen ese 80% de resultados. Por ejemplo, aquí lo podemos combinar con esta teoría del trabajo profundo de Cal Newport que nos dice que al día tenemos dos horas dos a cuatro horas, pero casi siempre son dos horas, yo lo pongo hacia las dos horas, en las que somos brillantes. Y esas, precisamente esas dos horas, son las que tenemos que utilizar para hacer el trabajo o la tarea o la actividad que requiera más atención y energía. No necesariamente más tiempo, porque ¿qué pasa también? Que nosotros podemos empezar a observar nuestra motivación para hacer las cosas. Y jugar en la semana y en lugar de poner horarios fijos, podemos poner horarios en base a la motivación. Obviamente, siempre teniendo de base esos compromisos o esas tareas que yo necesito para que mi semana sea exitosa. Les voy a dar un ejemplo rapidito y es el contenido de Instagram. Yo sé que al menos necesito dedicar, pónganse unas dos horas a la semana, a mi contenido de Instagram una hora diaria, vamos a ponerlo exagerado, vamos a poner 15 minutos diarios a la interacción en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tengo que hacerlo todo al mismo tiempo? ¿Tengo que hacerlo siempre los lunes? ¿Tengo que hacerlo siempre los martes? No, puedo ir trabajando con antelación y puedo dedicar dos horas a la semana, que son las horas en que me siento inspirada para hacer contenido, en las que me siento bien para hacer ese contenido, y ese contenido va a salir mejor y va a salir también más rápido. Entonces esto se trata de realmente enfocarnos en nosotros mismos para saber cuáles de nuestras horas son más productivas, cuáles de nuestras horas tenemos atención para ciertas tareas. Fíjense que dedicar el 80% del de, de tiempo a las actividades más importantes es un poco diferente, porque realmente nosotros no vamos a poder dedicar ese 80% de nuestro tiempo a realmente lo que va a producir esos resultados de valor. Entonces el 80% del tiempo que nos queda según esta ley de Pareto, tenemos que repartirlos en las tareas administrativas en el día a día a día a día. ¿Por qué? Porque estas tareas está comprobado por esta ley de Pareto que no generan el resultado de mayor valor. Sin embargo, es muy importante destacar que este 80% sigue siendo necesario. Porque sin el 80%, el 20% por lo general no sucede. Entonces tenemos que ser bien conscientes de esto y de cómo vamos a utilizar esta ley de Pareto. ¿Para qué? Para priorizar nuestra tare nuestras tareas y decidir en dónde las vamos a poner en nuestro calendario según nuestro Tiempo, obviamente el tiempo que tengamos disponible, la energía que tengamos disponible y también la atención que tengamos disponible. ¿Por qué? Porque esto, esta organización también que evita la procrastinación. La procrastinación está relacionada con dos cosas. Uno, el miedo y dos, la desorganización porque las tareas no son lo suficientemente claras y nos da miedo enfrentar esa incertidumbre. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este esquema de pensamiento de dedicar el 20% de mis esfuerzos a las tareas de mayor valor y el 80% en los demás? ¿Cuáles son esos beneficios en nuestra productividad? Bueno, nos ayuda, por supuesto, a priorizar nuestras tareas, nos ayuda a evitar esa procrastinación que mencionaba, también nos ayuda a concentrar el esfuerzo en las tareas que generan realmente el 80% de los resultados disminuye nuestra ansiedad porque cuando terminamos ese 20% de lo realmente importante eso tiene un efecto en nuestra psicología y eso nos mantiene motivados luego también evita perder tiempo al ser bien perfeccionista con los detalles superfluos de las cosas porque nos podemos enfocar en ese 20% que genera el valor y luego nos ayuda a tomar decisiones en el día para invitar y desinvitar cosas. Muchas veces, muchas personas, somos de las que queremos complacer a todo el mundo y eso no se puede. Así que ahí vamos a empezar a ser conscientes de que si solo tenemos estos tiempos disponibles y que este 20% tengo que maximizarlo, entonces no voy a seguir perdiendo el tiempo en actividades que no me generan qué? Beneficio económico. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un beneficio en bienestar y un beneficio en esa satisfacción que tú sientes al ese 20% pues tenerlo allí bien dominado. Este es el tip productivo de hoy. Recuerda que puedes encontrar un resumen de este tip productivo porque estoy grabando esta sala en mi cuenta de Instagram yo hago eh, un resumen de lo más importante a este principio de Pareto y todos los lunes voy a estar aquí en el club de Multipotencial, allí en la casita verde pueden unirse al club. Vamos a estar todos los lunes a las 8 de la mañana, hora este, Estados Unidos. Vamos a estar dando estos pequeños bits de productividad, estos pequeños nuggets, también como les dicen por allí, para empezar a cambiar la forma en la que vemos las cosas sabiendo cómo funcionamos como seres humanos. Así que, Anita, Laura, Mimi y Alejandro, si quieren escuchar todo esto, no tienen más que ir a mi Instagram y en un ratito voy a estar publicando el resumen de esta sala. Que tengan un excelente lunes y a empezar la semana con los, las metas claras, con ese top goal o con esa meta tope, que es lo que vamos a hablar la semana que viene, ¿Qué significa que nosotros tengamos esa meta bien definida antes de empezar el día y antes de empezar la semana? Y eso les va a dar claridad y van a hacer que cuando llegue, lleguen a la, bueno, a la última parte de la semana, que no sé cuál es para ustedes, si es el viernes, si es el domingo, pues ustedes se sientan más satisfechos y más productivos. Pero realmente se sientan felizmente productivos. Muchísimas gracias por estar acá. Cierro sala en 3, 2,